Saludos amigos, bienvenidos a una entrega más de este su trabajo de producción de la empresa Telenor, el mes de la patria, honor y gloria. En el día de hoy vamos a conversar respecto al tema de los conflictos histórico-culturales entre los dominicanos y haitianos. Para ello nos acompaña el señor Daniel Pou, quien es politólogo con maestría en políticas públicas de la Universidad de Madrid, España. Señor Pou, un placer tenerle aquí en San Francisco, en la región, en el Cibao, y un placer compartir con usted este tema tan interesante. Bueno, muchas gracias por la amable invitación que me han extendido y yo me siento pues sumamente complacido de participar eh, en este espacio, sobre todo tratándose de un enclave social en nuestra geografía, al que amo profundamente y que en mi primera juventud eh, lo visitaba con mucha frecuencia, San Francisco de Macorís, un pueblo emblemático, eh, con una calidad humana eh, insuperable en nuestro país. Así es. Eh, señor Pou, eh, históricamente han existido conflictos entre la parte occidental y oriental de la isla. ¿Cuándo realmente inician estos conflictos y qué los provoca? Bueno, hay que hablar un poco de la historia de, de este proceso, que es un proceso sumamente interesante. Primero hay que recordar que la parte que ocupa fundamentalmente la República de Haití fue colonizada por franceses y eh, la parte eh, oriental, la que ocupa República Dominicana, estuvo bajo la tutela española. Y hay que decir que eh, ambas naciones, ambos lados de la isla, tuvieron procesos históricos muy diferenciados. Primero, la explotación de la, en, la parte ori en la parte occidental, eh, lo que hoy en día es Haití, eh, estuvo, eh, cara tuvo características muy diferentes. Eh, Haití fue un enclave económico para Francia sumamente importante, donde se eh, se extraían riquezas que servían a la República Francesa para fortalecer no tan solo su mercado interno, sino su mercado eh, internacional. En cambio, la, la parte oriental, la que ocupa República Dominicana, fue una colonia importante para España para un periodo, pero luego eh, languidecieron las relaciones entre la metrópolis y la colonia, y es lo que se llama el periodo de la españa boca Durante este periodo, pues eh, España desplegó todo su esfuerzo, todas las riquezas que tenía el, el territorio mexicano, y en vista de que gran parte de las riquezas de nuestra tierra, estaba constituida sobre todo por... Oro aluvional, ese oro que corría por los ríos de República Dominicana, pues ya empezaba a escasear. En este periodo, pues, eh, de mansedumbre que se llamó España Boba, donde incluso eh, las relaciones entre amos y esclavos se fueron, fueron languideciendo en razón de que la isla estuvo. Eh, empezó a, a, a sufrir una suerte de despoblación y donde eh, el, el desarrollo de las actividades económicas eh, formaron parte de esa etapa de decaimiento. En cambio, Haití continuaba fortaleciéndose en función de un ritmo de explotación mucho más intenso. Pero eh, a finales del año 1700, se empiezan del lado haitiano a producirse las sublevaciones de los negros esclavos que formaban la mayoría de la población. Estas sublevaciones trajeron eh, como consecuencia que Haití fuera la primera nación en liberarse del yugo de la esclavitud en nuestra América. Acto que eh, trajo como circunstancia o como consecuencia, que se constituyó en un feedback, en un, eh, una situación que repercutió eh, con grandes efectos incluso hacia eh, los propios Estados Unidos, en, sobre, sobre todo en los territorios del sur de Estados Unidos, que ya los negros eh, norteamericanos que se encontraban en la costa sur eh, anhelaban eh, poder emigrar hacia Haití, ya que en 1804 la abolición de la esclavitud en esa parte de la isla era plena y se constituyó por vez primera el Estado haitiano y el primer Estado negro en América. Claro, ante estas circunstancias se producen una serie de situaciones que desde República Dominicana no son bien vistos, pues aunque con mucha debilidad prevalecían las relaciones de esclavitud, pero que eh, podía significar eh, un mal referente para la población blanca de, de República Dominicana, que aún no existía, era sencillamente eh, la parte eh, occidental de la isla, eh, la parte oriental de la isla española y que todavía se encontraba bajo la tutela española. Eh, a raíz de esa, de, de esa gestación de ese Estado haitiano, pues eh, los, negros, los negros libertos, emancipados ya producto de la independencia que habían logrado frente a Francia, empezaron a amasar la idea de ocupar la parte oriental de la isla, lo que hoy en día es República Dominicana, pero no tan solo para liberar a sus negros esclavos, sino en función de las vastas riquezas en términos de suelos con que contaba este lado de la isla y que Haití no tenía. Hay que recordarle a las personas que nos están viendo que Haití era un territorio más agreste eh, con mucha mayor muchas mayores dificultades para la explotación de la tierra, o sea, para el cultivo, porque de este lado estaban el Valle de San Juan y el Valle del Cibao, eh, surcados por caudalosos ríos que facilitaban los cultivos. Y ahí empezó a despertarse la ambición de Haití por eh, sumarse a su territorio, lo que hoy en día es la República Dominicana. La, la situación del conflicto, ¿verdad?, entre la parte occidental eh, y la parte oriental, ¿se recrudecen en el momento de la ocupación haitiana o después de la independencia en 1844? No, la, el, el, el recrudecimiento de la situación empieza con la ocupación haitiana en 1822. Hay que recordar que la ocupación haitiana eh, de, de lo que es la parte oriental, lo que hoy es la República Dominicana, se produjo en el 1822 eh, y se prolongó hasta el año 1844, cuando República Dominicana, eh, ya constituida en nación, logra emanciparse después de un enfrentamientos bélicos encarnizados durante varios años. Y entonces, pues, ahí se producen eh, enfrentamientos eh, eh, radicales donde se liberaron grandes batallas y donde los dominicanos lograron eh, echar hacia eh, o expulsar hacia la parte oriental de la isla, perdón, hacia la parte occidental de la isla, lo que hoy es a Haití, a, la, a las huestes haitianas. Claro. Eh, no fue un proceso que podríamos decirse eh, se produjo de manera eh, fácil, un proceso de, de, donde se vertió mucha sangre de ambos, de ambos lados, eh, a pesar de que el ejército haitiano era un ejército mucho más numeroso, mejor armado y que podría decirse ya en sí era un ejército profesional. En cambio, las tropas dominicanas Estaban constituidas sobre todo sobre todo por campesinos, eh, por hombres que trabajaban la tierra y sobre todo por ateros. Muchos de ellos, pues, ya poseían gran, grandes cantidades de tierra, y la expresión más acabada de estos ateros eh, se encarna en la figura de Pedro Santana. De Pedro Santana. Daniel, con relación a la parte de la ocupación, ese momento histórico de la ocupación haitiana, eh, ¿por qué no hubo resistencia eh, bélica de parte de los habitantes de la parte oriental de la isla con relación a, a esta ocupación haitiana? Bueno, eh, cuando se produce la ocupación haitiana de 1804, pues eh, se, produce, se produce bajo una situación donde, primero, no había todavía una idea de república desde el lado dominicano. Y también eh, hay que decir que la resistencia no pudo ser significativa porque España tenía eh, en una situación de no prioridad a la isla. Entonces, al no intervenir España pues los habitantes españoles del lado oriental de la isla de Santo Domingo, que es lo que hoy es República Dominicana, no contaban ni con la capacidad militar suficiente, ni con la cohesión todavía suficiente en términos de ideología de nación, como eh, la tenían los haitianos, que ya de, desde el 1804 habían constituido una república organizada de manera administrativa con ejércitos y con eh, una población que tenía ya eh, asumido un proceso de cohesión social, donde ya se había producido el nacimiento de una generación de haitianos, de haitianos que habían nacido en momentos de la emancipación. Los dominicanos, pues, eh, no amasaban aún eh, esa idea de manera tan concreta como ya lo habían asumido los haitianos. Entonces, la oposición no pudo ser importante ni significativa y este lado, en cierta medida, se plegó a, a los influjos de la ocupación haitiana. Ocupación que empieza a provocar reacciones por la manera eh, y el constreñimiento continuo que empezaron a, a aplicar eh, los ocupantes sobre la población blanca de eh, la parte eh, oriental de la isla de Santo Domingo, suprimiendo el sistema educativo, cerrando la universidad y conculcando los derechos fundamentales hasta de movilidad con que contaban los habitantes del de lado eh, el lado oriental, lo que hoy es República Dominicana. Ahí empiezan a producirse, pues, eh, podríamos decir, la, los resentimientos, empiezan a producirse los movimientos conspirativos que culminan eh, la noche del 27 de febrero de 1844. Señor Daniel, eh... ¿Tuvieron esos conflictos de, de aquel entonces y los de ahora algún matiz racial o por cuestiones socioeconómicas? No, fueron más bien eh, conflictos eh, socioeconómicos y de índole eh, profundamente cultural y de idiosincrasia de los pueblos. Indiscutiblemente que la idiosincrasia de, del pueblo haitiano eh, tenía ya un fuerte arraigo, era un pueblo con muchas ansias de libertad, un pueblo eh, que veía la guerra y durante mucho tiempo eh, tenía que producirse de esta manera como la única manera eh, de consolidar su libertad y de consolidar eh, su independencia, mientras que los dominicanos eh, andaban un poquito, o, o apete le apetecían más andar a su aire, no había una conciencia de independencia y una gran parte de la población se consideraban eh, súbditos eh, de la corona española. Señor Pou, permítanos hacer una breve pausa para continuar con este interesantísimo conversatorio en estos momentos y luego regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con el señor Daniel Pou, quien es politólogo, sobre el tema de eh, conflictos socioculturales entre dominicanos y haitianos. Señor Pou, en el 1937, el gobierno de Trujillo aniquiló a miles de haitianos. ¿Entiende usted que estas acciones que se han llevado... Eh, ¿Mantienen a los haitianos con algún tipo de odio hacia los dominicanos? Mire, eh, yo creo que cuando se habla de haitianos en términos globales, me parece que se está cometiendo una injusticia histórica. Eh, el problema de, lo, de, de, de Haití con República Dominicana Siempre ha estado, eh, desde mi punto de vista, que puede ser discutido ampliamente y yo lo sometería al debate, ha sido un problema de las élites haitianas, las élites haitianas, que han visto siempre con mucho resentimiento eh, la prosperidad que ha llevado República Dominicana a, a, a convertirse en una de las principales eh, naciones del Caribe. Eh, podríamos decir que en, te, en términos cuantitativos, República Dominicana tiene eh, el Producto Bruto Interno más grande de, del Caribe, con un crecimiento constante. En cambio, Haití eh, se ha convertido en el país más pobre del continente. Y hay que ver cómo se ha venido desarrollando este, esta situación. Hay que recordar que desde los tiempos de Trujillo, las élites haitianas negociaban por dinero, en condiciones de semiesclavitud, la participación de los ciudadanos haitianos en el corte de la caña. Y digo que en condiciones de semiesclavitud, porque la trata de braceros haitianos estaba revestida de toda ausencia de observancia y respetos a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Los ciudadanos haitianos, en esas negociaciones, primero con el gobierno del de, el dictador Rafael leonidas Trujillo, Trujillo, y luego con los gobiernos subsiguientes, llegando eh, prácticamente hasta el último gobierno del de, Partido Revolucionario eh, Dominicano, en el año eh, 1984, eh, las élites haitianas siempre estuvieron dispuestas a negociar con las élites dominicanas eh, para obtener beneficios que no redundaban en el desarrollo de su país, sino en la acumulación de riqueza para sus fortunas. Entonces, eh, indiscutiblemente que se ha promovido eh, en Haití, una excusa histórica para acicatear un odio eh, soterrado, eh, latente, en contra de la República Dominicana y en función del de bajo nivel que han tenido, eh, ha tenido el pueblo haitiano por la falta de oportunidades para formarse de manera adecuada en términos académicos. Las, las élites haitianas han mantenido un discurso dual frente a República Dominicana. Uno para el pueblo haitiano, promoviendo odio, sembrando cizañas e eh, eh, instalando en el, en el imaginario del pueblo haitiano que este lado de la isla le corresponde a ellos por derecho natural pero no es más que una estrategia tendente a crear un espejismo que le permite a ellos, pues, guarecerse de las exigencias de sus ciudadanos frente a las demandas de mayor desarrollo económico y social y mayores libertades y un Estado social y democrático de derecho. Y con esto hay que decir que en cierta medida, un sector importante de las élites dominicanas le han hecho el juego a esas élites haitianas y es una manera muy, eh, podríamos decir, en cierta medida, inteligente de manipular a los sectores de ambos lados de la isla que menor conciencia tienen de lo que ha sido el proceso histórico de separación de la isla en dos naciones República Dominicana y la República de Haití. Entonces, desde cierto punto de vista, eh, hay que decir y hay que ratificar que eh, el supuesto odio que sienten los haitianos por los dominicanos y que supuestamente sienten los dominicanos por los haitianos ha encontrado un terreno fértil en la ignorancia que ha servido de caldo de cultivo o de terreno propicio para que las élites de ambos países, pues, eh, mantengan el foco de atención en estas contrariedades y no en, en los verdaderos elementos que han frenado el desarrollo de, de ambas naciones, a pesar de las ventajas que ha tenido República Dominicana. Eh, esto, sí, sí. Sí, con relación a la matanza de 1937, ¿qué impacto tuvo esto a nivel internacional y cómo lo asumió Haití como pueblo? Bueno, sí, indiscutiblemente que eh, la matanza de 1937, que aún no se conocen cifras certeras, se hablan de, de, de, de cientos de miles haitianos, que fueron eh, ejecutados por la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo, eh, otros historiadores eh, con mayor precisión establecen que la cantidad de haitianos que perdieron la vida en esa masacre, eh, masacre que nunca eh, debió ser eh, perpetrada, no pasaban el número de las 4.000 personas. Como mucho, 4.000 personas. Claro, la, la estrategia del gobierno haitiano ante la incapacidad de brindarle una nación próspera a sus ciudadanos para que permanecieran dentro de los límites de su territorio, pues se convirtió eh, en una de las estrategias más relevantes frente a una dictadura que ya estaba envuelta en el descrédito pero que en cierta medida eh, se confabulaba con esas élites haitianas para sacarle provecho a la pobreza que cada vez se expandía de una manera eh, más importante en el territorio haitiano. Eh, es indiscutible que desde el punto de vista mediático, eh, los haitianos pues obtuvieron una victoria frente a la dictadura de Trujillo. Señor Daniel, a propósito, eh, y volviendo verdad, a los años 1800, luego de consumada la independencia nacional, los haitianos intentaron invadir nuevamente la parte oriental en varias ocasiones, se da eh, el conflicto ¿verdad? de la matanza de 1937. ¿Representa Haití en la actualidad algún peligro para la República Dominicana en términos políticos y militares? Bueno, primero debo aclarar que eh, los haitianos que estaban en el territorio cuando oh, aconteció eh, la masacre de 1937, no estaban en posición beligerante. Realmente eh, esos haitianos se desenvolvían con muchos haitianos que hoy en día viven en nuestro país, eh, desempeñando el papel de mano de obra agrícola sobre todo. Y eh, en vista de que la densidad de población de nuestro país siempre fue bastante baja hasta hace algunos años y gran parte de los territorios próximos a la frontera o colindante con la frontera de Haití estaban prácticamente despoblados. Eh, hay que decir que... Eh, esa situación, pues, indiscutiblemente dejó un amargo sabor de boca eh, para eh, lo que fue eh, todo el proceso. Eh, no podría verse como otra acción más que un hecho inscrito dentro de una dictadura como la de Trujillo, que así como cometió una masacre con los haitianos, también eh, cometió crímenes atroces con los dominicanos. Pero... Eh, la, en estos momentos eh, la migración haitiana en República Dominicana es una migración que, se, que tiene características muy similares a las que se producen eh, en, en muchas latitudes del planeta. Cuando un país muy pobre, y en este caso estamos hablando Haití, el país que registra eh, los mayores índices de pobreza en el continente, pues se encuentra al lado de un país más próspero donde eh, la proliferación de actividades de, de carácter económico informales le permite a la mayoría de sus ciudadanos pues buscar el sustento, alcanzar el sustento para ellos y para sus familias que muchas veces se encuentran eh, del lado del territorio haitiano esperando eh, las pequeñas remesas que las cabezas de familia eh, logran generar con su trabajo en actividades agrícolas, en actividades de la construcción, eh, en diferentes actividades del lado dominicano, y que eh, constituye para, para la, la sociedad haitiana una inyección importante para eh, la sostenibilidad de muchas familias. Yo nunca lo he visto como una amenaza. Lo que sí veo como una amenaza... Es la incapacidad que tienen las autoridades dominicanas de establecer controles, controles efectivos sobre eh, los diferentes extranjeros que vienen a nuestro país y que no responden a ningún esquema de migración moderna. Controles que deberían eh, llevarse de una manera estricta para... Evitar situaciones que podrían llevar a un momento determinado a la falta de control de estas personas que vienen a República Dominicana, muchas de ellas muy bien intencionadas, muchas de ellas muy honestas y trabajadoras, pero entre las cuales se eh, cuelan eh, delincuentes buscados en sus países de orígenes y otros que, si bien no son delincuentes, se incorporan actividades delictivas y se convierten en personas en conflicto con la ley y con un agravante terrible en el caso de los haitianos. Y es que todavía a la fecha la mayoría de los haitianos no están documentados porque uno, una de las grandes perversidades de las élites haitianas es impedir que en ese país real registro de nacionales que puedan exhibir, que puedan mostrar por lo menos un documento mínimo como debe ser una cédula de identidad. Que por cierto, en días recientes, el actual gobierno dominicano presidido por el licenciado Luis Abinader, en conversaciones con las autoridades haitianas, especialmente con el señor presidente de Haití, el señor Mois Jubernal, pues Estaban arribando acuerdos para que no tan solo en Haití se documente a sus ciudadanos, sino en que la legación diplomática de Haití en República Dominicana contribuya. Porque la verdad, con el tiempo, se nos ha convertido en un fuerte dolor de cabeza. Lo que está. Señor Poe, permítanos interrumpir nueva vez este interesante conversatorio para ir a la pausa comercial y luego retornar. A ustedes manténgase ahí en sintonía. Regresamos en breve con este conversatorio sobre los conflictos histórico-culturales entre dominicanos y haitianos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en este conversatorio sobre los conflictos histórico culturales entre dominicanos y haitianos. Estamos conversando con el señor Daniel Pou, quien es el politólogo. Señor Daniel, con relación a lo que hablábamos anteriormente de la migración haitiana, ¿hay un referente de cuándo específicamente inicia esta migración bueno, eh, hay que decir que siempre ha habido migración y eh, en la medida en que en Haití se han producido eh, las diferentes crisis desde la caída de Jean-Claude Duvalier eh, y luego pasando por su hijo, eh, que falleció recientemente, se podría decir, todas estas crisis han acicateado, han acelerado las migraciones haitianas hacia República Dominicana. Pero si queremos tomar una fecha más o menos eh, importante, podríamos decir que la migración haitiana yo la podría situar eh, ya cuando empieza a convertirse en un flujo continuo y preocupante desde, eh, podríamos decir, eh, finales de los años 80. Muy bien. Eh, muchas voces han hablado de que hay incluso una agenda internacional fusionista. Eh, se habla de la intención de países poderosos de fusionar eh, la, ambas naciones. ¿Existe la posibilidad de una fusión entre haitianos y dominicanos como una sola nación? miren para dos países, dos naciones fusionarse primero tiene que existir la voluntad de ambas naciones, porque el término fusión así lo, lo determina. Yo creo que este es un recurso que han enarbolado sectores, sobre todo de la vida nacional dominicana, que dicho sea de paso, eh, se encuentran eh, en la órbita de las élites económicas de nuestro país y que lo han querido utilizar para promover un ultranacionalismo que ya no tiene razón de ser. No creo que haya ninguna estrategia de fusión. Haití militarmente es mucho más débil y endeble que República Dominicana. Los dominicanos tienen mucha conciencia de lo que es su nacionalidad y para hablar de una fusión eh, en este caso, creo que no existen los elementos pertinentes. Yo creo que eh, esas supuestas conspiraciones internacionales, etcétera, que muchas veces incluso eh, se fundan en noticias que crean ciertos celos eh, en la ciudadanía dominicana y que son puras manipulaciones de sectores de las élites dominicanas, en contubernio con las élites haitianas. Hay que decir que eh, lamentablemente eh, no tienen ningún eh, arraigo en términos lógicos, en términos científicos, y mucho menos eh, podría convertirse en una tendencia histórica, ya que el pueblo dominicano, a pesar, a pesar de, de todas las trapisondas que, que le ha tendido la clase política dominicana, de los ultrajes que hemos sufrido de potencia como los Estados Unidos, no se encuentra en disposición de compartir su territorio con ningún país. Eh, me parece que esa es una idea descabellada, es una idea perversa, malsana, que incluso eh, intentan eh, utilizarla como ariete, algunos sectores políticos que no encuentran nicho ni eco en nuestro escenario nacional y que pretenden colocarse eh, tratando de crear eh, falsos fantasmas para ellos convertirse, falsos y falsos demonios para ellos convertirse en los exorcistas del momento. Yo creo que esa idea eh, no merece eh, realmente ser valorada como una posibilidad. ¿Cuál sería entonces, señor Pou, eh, la solución a la migración haitiana desde su punto de vista? Bueno, yo soy de los que de los que he propuesto que nosotros deberíamos de asumir un verdadero control en la frontera. Pero para asumir este control, lo primero que hay que hacer es, hay que hacer es desplazar a las Fuerzas Armadas de la primera línea de la frontera para colocarla en segunda línea y darle paso a un, a un cuerpo de carácter policial fronterizo. Lo, eso es uno de, las, de, de, lo, de los elementos fundamentales. El otro elemento fundamental es eh, obligar a las autoridades haitianas a que eh, documenten sus ciudadanos. Y lo tercero, lo tercero penalizar Aquellos empresarios, empleadores dominicanos que utilicen mano de obra ilegal, y por último, establecer un plan de acuerdos con el estado haitiano para que anualmente y previa identificación y conociendo el destino que va a tener la persona, pues se puedan contratar mano de obra, se puedan contratar mano de obra haitiana pero bajo estricta vigilancia de las autoridades dominicanas donde haya control de notificación si el individuo o la señora cambia de trabajo y que la persona esté localizable en cada momento que se considere oportuno. Pero para esto se necesita una férrea voluntad política que es fundamental. Señor Pou, la empresa teleoperadora del Nordeste se enorgullece en haber compartido con usted este comentario, este conversatorio del día de hoy sobre los conflictos e históricos-culturales entre dominicanos y haitianos. ¿Un mensaje final? Bueno, antes que de despedirme, eh, quiero agradecerles a ustedes la amabilidad, la gentileza, la cortesía de haberme invitado. y propongo que siempre estaré a su disponibilidad para tratar de colaborar y de apuntalar el nivel cultural de nuestra juventud dominicana, que lamentablemente ha sido relegada a un segundo plano al momento de eh, explicarle con detalles y con verdades históricas avaladas por la ciencia el desarrollo histórico que, eh, ha conformado todo este trayecto para llegar a lo que hoy es República Dominicana. Me dispongo siempre a sus horas. Muchísimas gracias, señor Pou. Eh, un placer haber compartido este conversatorio eh, con usted. Nosotros hemos llegado al final de este conversatorio dentro de la producción en Més de la Patria, Honor y Gloria de Telenor. Será hasta una próxima.